"...el Embalse del Celemín es uno de nuestros 10 embalses... ...que disponemos en la provincia de, de Cádiz... Eh, ...se encuentra ubicado en la zona de las Andas... ...y en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales". Antes de esta actuación nos encontrábamos unos terrenos... ...que se encontraban con una clara degradación... ...donde existían ocupaciones ilegales, construcciones, viviendas... Eh, ...había eh, un aprovechamiento ganadero eh, irregular... ...nos encontrábamos vallados y eso impedía evidentemente... ...el uso público y el acceso eh, directo al, al embalse... ...por parte de la ciudadanía". Gracias a, a, a la inversión de los fondos ITI en este, en este proyecto, que son 420.000 eh, euros, vamos a poder contar o hemos desarrollado una, un área recreativa eh, que va a dar servicio público no solamente a los usuarios del embalse, sino además a todos los usuarios de las redes de vías pecuarias y de equipamiento de uso público del Parque Natural de los Locales. Uno de los grandes objetivos que teníamos con esta actuación... ...era eh, el desarrollo eh, socioeconómico de, de la zona... ...estamos en una zona de interior... Eh, ...que requiere... Eh, ...exprimir el potencial eh, natural, el potencial turístico... ...y el potencial económico... ...que generan este tipo de recursos en la zona... ...o que pueden generar estos tipos de, de recursos... ...el tema del turismo de interior, el uso público... ...el beneficio en la, eh, en la, en la mejora... ...en la salud de, de los habitantes de la, de la zona... ...y el desarrollo de actividad económica, negocio... En, ...en este entorno es clave... ...para el asentamiento de la población... ...y el desarrollo económico de, de su población".